Pues ya se armó la primera tirada, banda. Aquí en el Suns Ahora vamos a la bodega de la.. De la harinera. Ya se lo saben, amén, digo, me tomo la nariz, güey. Hay con el saludo. Todos cada ustedes, todos suscriptores. Todo el bandone. Ayer domingo 6 de marzo. se Armó la cargada ahí en, Ahí en la molinera. David Obregón un saludo para mi con Toñito el Toñito cordial saludo David Opson pues también saludos a toda la banda de aquí aquí de la capital sinaloense tomatelandia mejor conocida como culiacán se compra Mochés canales se compra la termita palio un casa al azar el señor Edgar Olivas y familia va saludos y a toda la buena banda de aquí al maestro Rambillo y sus muchachos de ahí de Multiservicios Pérez el Maestro Juan, el que nos arregla los termos y sus muchachos también en la madrugada que entré, entré como a las 5 de la mañana hijo de <ríe> su pinche madre pues me echaron, me echaron 29.400 ahí en la molinera ya ahora cuenta que vea para acá en el siguiente teléfono que ya no subió ya no subió el pericón, venía subiendo en la tercera y ya no quiso. A ver, tuve que entrar en la primera, la primerísima. Y es que sí están pesados, y luego hay bordos, en, así como ahí, hay bordos en la subida. en esos casos pues hay que hay que plantearle bastante banda. un más clochazo y, lo, y lo, o lo desclochas o lo desflechas o lo descrucetas o haces la barra caramelo una de esas por eso la importancia de siempre andar con el clutch bien ajustado También un saludo por el señor Ricardo. Sí Ricardo, sí Ricardo. Que me lo topé. Ahora el viaje pasado aquí en el lavado de Logan. Y para mi compadre Ernesto Ramírez también, con el saludo. En este trepón manda, en este oh, se quiso rajar, se quiso rajar el pericón. Y aquí en el libramiento de la posterita, agarramos a la izquierda, rumbo a la libra, rumbo a la libra de Mazatlán y ahí está la bodega donde voy, ahí pasando la petrolera. A le toca también la afinación al tracto y una checadilla al termo también. Pues yo he servido las fresas, anda. Fácil. Me dieron un kilo y medio por 50 pesos. Fácil. Por esto les damos muerte. También un saludo para mi compi Carlos Martínez. Ahí en la cuarera. Leoncito lindo y querido. Y a toda la onda ya. Mi compi Edgar Alcalá también. Y pues aquí está la costerita, onda. A la izquierda es Mazatlán libre. A la derecha es Mazatlán cuota. Ahí les voy a dejar. Cuídense bastante Ahí tengan buen inicio de semana Hoy lunes 7 de marzo Pórtense bien y abríguense Y ahí luego le seguimos